El nacional haitiano Manius Israel denunció este miércoles que agentes de migración lo maltrataron y robaron sus pertenencias. Hecho registrado la madrugada de este miércoles en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Yo viví en Sigual de Macorís. Esta mañana a las 3 se subió un grupo de migración. Me llevó un celular de, de 5.400 con 13.000 pesos también. Ellos, ellos me mucho muchos golpes. Ese migración viene de Santiago. Cuando ellos llegan, ellos dicen, la migración, entonces yo abrí la puerta. como le abrí la puerta, yo saco mi papel, yo tengo mi papel. Cuando saca mi papel, ellos dicen, dame mi papel, ellos agarran el papel, ellos dicen, sube el camión, abramos en la fantasía. Cuando yo llegué en la aquí en Macor, ellos me entregó el, el, el cane, se quedó con el celular con lo cuarto también. Así no es un, es un abuso. Yo, mira cómo yo tengo la mano bajando, pasando por mira la mano cortada con 13 mil pesos. Agrega, es preocupante su situación, pues trabaja duro para conseguir el dinero. Claro, mira mi, mi carnet, yo tengo mi papel, yo estoy legal, entonces yo coge 13 mil pesos con un celular, yo compro con 5 mil 400 también. Esa gente no de aquí, de Santiago, ellos están abusando a la gente, todo el mundo, cuando llega. Primero que hice, cuando toca la puerta, ellos llegan, se cogen, se tiran bajo la cama, se levantan el colchón, buscando toda la vaina que tú tienes, colín, vaina, eh, los cuartos, celular, así ellos. la gente de migración? Sí, ellos vienen de Santiago, esta mañana ¿De quién, a la ¿con 3. ¿Con quién más estaba ella acompañados? ¿Con cuáles policías? La migración nada más, que ando. Sí, claro de la migración. ¿No había policías municipales? No, no había policía, Ellos nada más, con un camión grande que tiene la vaina tapado arriba. Para... NTN, su noticiero regional, Joan Paulín.